Grandes sí. invitados, recibir sí. con un fuerte aplauso. Por, por nos acompaña parte de la Party Big Bang, con Pablo Tenemos también a Lori Miranda y Valentina Gratón, las grandes cantantes, voces gracias. femeninas de este grupo mendocino tan hermoso que queremos muchísimo. Sí, nos encanta bien, buenas, tenerlos. Chicas, bienvenidos. Muchas gracias. Un gusto tenerlos por aquí nuevamente. Buen gracias. gracias. Bueno, y qué lindo saber que tenemos la primicia: sí. sí. redoble de tambores de que se agotaron las entradas Vamos. para Swing a la independencia. Con todo, difícil llenar a la independencia. Sí, Ojo, porque es re grande. Es qué lindo que se viene entonces, espectacular. Sí, fue, fue lindo porque nada, hace un ratito nos comentó nuestra productora que se vendieron las últimas cinco entradas que quedaron. No hace nada, un minuto. No. No hace nada. Ya Así está. Que, bueno. Luego. Vamos a charlar entonces de lo que se viene. Claro. Se viene con todo. todo lo que Qué es para lindo. disfrutar. ¿sí? Swing sí. a la independencia, la nueva propuesta de la Sparkling Big Bang, que según hemos estado chumbeando, se viene con muchos invitados, ¿no? Esta vuelta hemos roto algunos protocolos internos. Muy bien. <risa> <y risa> ¿Alguna regla? Claro, nunca tuvimos invitados, porque bueno, siendo tantos en el escenario y claro. teniendo... Eh, tan poco espacio para que cada uno de los cantantes Y la misma banda pueda desarrollar tantas cosas Y hay mucho repertorio también eh, Nuestra productora querida este nos, nos ha ido Llevando por el caminito para tener esta vuelta invitado Ajá. Y van a ver muchos, y van a haber ¿Cómo? muchos. ¿Cómo quieren eso? ¿Qué nombre Ejemplo? hay? ¿Alejo y Valentín? Sí. Ah, mira, pues Está buenísimo porque vienen como de otro palo los chicos, Claro, vienen ¿sí? ¿sí? sí, bueno, Fusionar que es eso, ese jazz con la onda quizás más indie que tienen los chicos, un re-desafío, ¿no? Sí, porque, bueno, casualmente, bien lo decís vos, eh, es totalmente diferente para nosotros ha sido disruptivo desde muchos sí. aspectos. Ah bueno. Y también para ellos ha sido un impacto ir al ensayo y encontrarse con tantos <risa> Fua, músicos. Con y, y, y sí, para ellos mismos decían, es, es impactante. Y, y bueno nada, eh, como él, como ellos, están los chicos, bueno eh, Nacho bon, Nacho bon, Rodolfo a, Virela, a a Adalia, Romero, Adalia Romero y Francesca, y Francesca entonces, bueno. eh, son Muchas caritas jóvenes. Sí, es eh, bueno. Fue un poco también la apuesta que quisimos hacer porque eh, nuestro público ya, ya lo tenemos cautivo, ya sabemos las edades de a las cuales nos uh -huh. dirigimos. Y el hecho de tener gente mucho más joven también nos va a abrir, de, nos abre, pues ya lo tenemos un poco, pero a, a un público mucho más joven. Sin dudas, si está buenísimo eso de, de reinventarse. Ustedes llevan tantos años con el Sparkling que, que me imagino que debe ser divertido decir también, bueno... ¿Con qué venimos ahora? Claro, ¿Cómo le damos una artista. vuelta de rosca Total. Para, para ir mostrando Totalmente. diferentes áreas? Y aparte aristas, ¿no? que somos todos medios viejitos, entonces. ¿qué no. ah, a ver. A ver. ¿Qué pasó? Nos recibe, <risa> <sirve, risa> nos recibe re la fuente. Igualmente nos ha gustado mucho la experiencia de tener invitados. Buenísimo. Y pareciera que se va a instalar como una Ajá. moda en la uh -huh, banda uh -huh. de decir, bueno, durante este año. Eh, en las próximas actuaciones también eh, empezar a incursionar en otro tipo de invitados ah, también músicos o sea no claro. Así que prepárate Ay, Ay, bueno, me carita. tocará algún día mira te lo estamos Sería diciendo un honor. te, te doy ¿eh? el, ¿eh? el vivo ¿eh? yo te lo digo Sería un es el paso tú tú tú tú tú por te lo que vamos a hacer la de un honor te digo claro swing de Big Bang sí o rebetón te a preparar escuchando a los dos el grupo sin dudas va a dar mucho que hablar esto de los invitados así que yo creo que sí porque como como la banda ya se ha establecido, se conoce uh -huh. cómo es que el, el solo hecho que empiezan a entrar personas externas a la banda ya le da otro perfil y la gente lo recibe Esperemos que lo, lo tema, lo tome sí, bien. Claro, ¿no? ¿Y, ¿Y ustedes chicas que... cómo lo vivieron? Ese trabajo con otros colegas, con otros artistas. Eh, eh, si bien es, es por ahí, es, es más ruidoso de lo que uno estaba acostumbrado. Y, y, y aprovechamos <risa> nosotros. Claro, aprovechamos nosotras a bailar, a descansar, en, Ay, mientras ma. ellos ensayan. <risa> eh, eh, es como que es muy relajado. <risa> claro. se, ¿sí? se disfruta de Súper sí. divertidos. Sí. Sí, sí, sí. Y aparte ya no son nuestros nervios, son los de ellos, así que. Wow. Increíble. queremos Queremos verlas tan compañeras. Sí. Se nota ya que, que hay como una linda amistad, ¿no? Sí, Más allá claro de ser, sí. un grupo de laburo, como es la España. Es que somos una familia. Sí, es, pues. es, somos un equipo, estamos dentro de algo, un proyecto uh -huh. juntos. Entonces tiramos todos para lo mismo, si no sería. Sí, no, no, lo se mismo. pincha. Claro. Se claro. No, no. Y aparte que somos un montón. Human. Entonces, como toda esa hay energía te ¿Sí? contiene. Si no hay buena onda, no hay manera de que el proyecto avance Exacto. y prospere tanto como, como ha sido en el caso de ustedes. Y mantiene un poco el espíritu de lo que es el party. Uh -huh. Realmente más allá de que hacemos música, nos divertimos, el mismo nombre también lo dice, somos chispeantes. En el escenario somos, disfrutar un montón, ¿Sabes qué eso se transmite? Total. 100%. El videoclip, que es lo que se está viendo por ahí de fondo, sí. es un poco lo que refleja es eso, ¿no? Es sí, que la pasaron linda, ¿eh? En el videoclip sí, la pasamos <risa> muy <bien>. sale <risa> <de> la <puta risa> Salen muy bien. figuras, salen figuras sí, de acá en sí. el canal en el videoclip. A ver, ahí las estamos viendo. Sale Rodi, ah, Rodolfo Roddy Gravina. Gravina, es que le encanta la cámara. <risa> Tomando sí. un trago. Ay, lo ahí lo tenés. El indicado para formar parte de una fiesta Rodolfo Gravina, sin duda te lo digo. Pero justamente ah, ese pachello. es el, el esquema de Sparkling, ¿no? ¿Cómo nos divertimos? Eso que se ve en el videoclip un poco lo que pasa en el escenario. Me encanta. Y, y, y la diversión siempre está presente y, el, y los músicos hacen piruetas con sus propios instrumentos. Sí, es que sí. ah, y es parte del estilo. Y siempre lo decimos, es una música que transporta, ¿no? Ay, Yo el Sparkling y digo, tengo ganas de estar en Luisiana. Sí, <risa> Tomaron un martini, no, no sé. <risa> es impresionante. Bueno, más o menos esto es lo que se va a encontrar eh, la gente. Bueno, los privilegiados que ya tienen su entrada porque mm -hmm. se agotaron ya está, se para agotaron. ir este 14, bueno. este fin de semana, a la Independencia. Exactamente. ¿Por dónde ver el repertorio? ¿Cómo va a ser la? Mira, tenemos la eh, este, este tiempo de pandemia nos nos dio el, el, el momento para parar la pelota, uh -huh. por lo menos a mí y empezar a mirar mucho el repertorio nuevo que a la banda le hacía falta. Uh -huh. Y, y bueno, vamos a tener muchos estrenos de temas este, este fin de semana porque bueno, eh, era, era casi una materia pendiente porque con la vorágine de las actuaciones, los eventos privados y demás cuesta un montón armar un repertorio para sí. Sparkling porque tiene mucho tiempo de trabajo desde de la creación hasta la, los ensayos, claro. hasta que sale bien. Bueno, y con la incorporación de invitados también, también. Es, claro. es un tema. Así que bueno, vamos a pasar por unos temas nuevos de Duke Ellington. Ajá. Eh, también Valentina va a cantar un par de temas que nos hemos dado un lujo de hacer un tema más tipo disco. ¡Apa! Porque por ahí no salimos, un soul, un blues, bueno, un tema disco. ¿Te que obviamente tiene la pincelada de una Big band del jazz, del swing. Pero bueno, rompe un poco también el esquema tan, tan cerrado de lo que nosotros hacemos. Y para los invitados, ¿ustedes pensaron en una canción o ellos vinieron con una propuesta? ¿Cómo fue el acuerdo? De decir, bueno fusionemos los dos estilos, pero encontremos ese punto en común. Mira, yo les hice una sugerencia a todos los invitados, que conociendo el tipo de voz que tienen, el, el tipo de intención que ellos manejan, porque siempre es la, la charla que tenemos con nuestros propios cantantes. Cada cantante tiene su propia personalidad y hay temas que le sientan mejor que otros. Ajá, sin dudas. Y en esa propuesta ellos la recepcionaron muy bien, hubo hay un par de cambios, pero estuvo, no, pero estuvo muy, perfecto. muy bien. Tienen su impronta, viste, y, y eso es, hay que destacarlo. Yo creo que en la música y en el canto se tiene que destacar eso de cada persona para darle el sello que uno Por necesita supuesto. como cantante. Así que bueno, lo buscamos y encontramos justo. Me ¿Cómo sigue este año para el Sparkling? Porque bueno. Los que no alcanzaron a comprar su entrada, me claro, imagino que deben estar a ahí esperando a la próxima, viendo qué es lo que se viene y cómo, cómo sigue este 2022 para la Big Bang de lo cocina. Dile, diga. la bueno, pelota director. Hay nuevas fechas, sí, se también. vienen nuevas fechas. La, la, la, la impronta que vamos a ponerle este año es en tratar de no repetir los shows. Bien. Porque viste que por ahí las bandas arman su, su, su repertorio, sí. su show, y bueno, durante más o menos un año lo van manteniendo. Van con eso, claro. Spark tiene hoy por hoy se puede dar el lujo de tener mucho repertorio, uh -huh. tiene cantantes muy dúctiles, entonces la idea es que los próximos shows van a haber muchos cambios en cuanto al repertorio. Uh -huh. Entonces eh, cada show va a ser diferente al otro. Hay un pool de temas que no los podemos sacar porque son como... Caballito ¿Cómo no van a Son clásicos. De hecho, este Pero, tema que te está dirá. en el videoclip no lo tocamos hace un montonazo. Y como salió el videoclip ahora, están todos diciendo cómo nos sí. van a tocar el tema del videoclip. Claro. Entonces, bueno, seguramente vamos a tocar estos temas, pero hay hay una premisa de renovar y, y estrenar temas en cada show. Perfecto. Así que, bueno, cada show va a ser... Y los próximos, bueno, en, creo que en, en agosto tenemos la próxima fecha. Muy bien. Y ya después, bueno, viene la temporada de verano que nos gustó mucho esto de la, la idea de los picnics en sí, las bodegas. Y la bodega ah, como bueno, picada, sí. las imágenes hermoso. De lo que dejó el evento. Hermoso. Hermoso. hermoso. Así que, bueno, una temporada linda. A ver, nos ha sorprendido mucho que en esta vuelta la gente nos sigue aceptando, nos sigue <ríe> acompañando. Y, y la idea es no perder esto. Y, y, y la banda tiene una explosión musical interna nuevamente. O sea, nos, okay. se siente la energía del equipo. Y hace, más fuertes que nunca, sí, más afianzados Tocamos en el festival de San Vicente Jazz Hace unos, unas semanas atrás Y la banda sonó como hacía Mucho no sonaba eh, y, y disfrutamos nosotros de volver a estar en el escenario Como si hubiera sido, no te digo la primera vez Pero con ese, viste, cuando decís, mucho, este sí. show estuvo buenísimo. Fue un show de 40 minutos, porque fue un show corto. Ajá. Y dijimos, que más, queremos más. Y, y eso se transmite, aparte. Parkland, y por lo general estamos en la hora 40, ah, entre los vice y que hablamos la público. De la dos, dos horas. <risa> dos horas. <risa> <risa> bueno, mucho. Sí, sí. en los shows nuestros, ¿no? Porque hay mucho repertorio, aparte que la gente no se termina aburriendo y entre tema y tema ya están aplaudiendo y nos claro. gritan. Y, sí, te y Se pide. paran a bailar, se paran eh, a bailar los pasillos. Y ahora o sea, con las nuevas canciones Se van a parar más a si no ah, para ver, para ver. Con la música disco Estoy así bailando <risa> amo, amo. Es que es inevitable, inevitable. inevitable. Te querías preguntar algo No, no, eso decía de la te... magia de, de, de, que se genera con el público Lo que uh -huh. decía es que ustedes lo disfrutan Y eso inevitablemente se transmite claro, Y creo que es el claro engancho, sí. la magia que tienen los artistas Cuando logran esa conexión con el público Me encanta, qué lindo bueno, Bien. la invitación eh, no vale la pena hacerla porque las entradas están agotadas, <risa> mi amor. Para pero lo hacemos, pero sí, el placer enorme de tenerlos con nosotros al Spark, a a Sparkling, ahí está, costó pero se pudo. Big Band, que son talento mendocino 100%, este, y bueno, van a seguir los éxitos este año, nosotros vamos a seguir pendientes de todas estas fechas y lo que da hablar esta banda que sin dudas es de lo más bonito. Sí, que una la de las mejores aprueba, muchas Gracias. gracias. gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias muy bueno.